La empresa pública de agua Sacosol, dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, entregó 1.000 euros a Carita. Esta donación pertenece a la campaña solidaria que se puso en marcha hace semanas, que distribuirá fondo entre varias ONGs de la comarca. Esta donación en concreto procede del fondo social gestionado por los sindicatos con representación en la empresa, que lo han cedido para esta finalidad y de fondos propios. La entrega tuvo lugar en la Iglesia de la Encarnación de Marbella y estuvieron presentes por parte de Acosol, Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo, por parte de Cáritas, el párroco Don José Solorzano, más conocido como el cura Pepe. Y como representación del Ayuntamiento de Marbella acudieron Isabel Cintado, concejal de Derechos Sociales y Begoña Rueda, responsable de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara. Para el consejero delegado ejecutivo de Acosol Manuel Cardeña poder colaborar en nombre de Acosol en el trabajo de esta, que está desarrollando Caritas en estos momentos nos complace enormemente ya que ayuda a lo que más lo necesitan en los 11 municipios que forman la mancomunidad. Bueno pues como consejero ejecutivo de Acosol hoy hemos hecho entrega al padre Pepe, al reverendo padre y a Cipeste de toda esta zona de una donación eh, eh, que viene del comité de empresa de Acosol. .la empresa pública de agua de la Costa del Sol. .y también de los proveedores de Acosol. .que también han hecho eh, diferentes donaciones. .bueno hemos conseguido una bolsa importante social. .que se está repartiendo por eh, Bancosol, por eh, Caritas. .y por Cruz Roja. Esta mañana hemos estado en Cruz Roja de Montriola .y otro compañero mío estaba en Mija. .también repartiendo. .esta cantidad. .y bueno, lo importante es que una empresa. .como Acosol, dentro de su responsabilidad social corporativa, pues se dedica tiempo y esfuerzo a conseguir recursos para la gente que lo está pasando mal. Así que ya le he dicho yo al padre Pepe que no será la última donación, sino que este programa sigue adelante y esperemos que en los próximos próximas pues, semanas, los próximos meses podamos también hacer otra aportación para ayudar a las personas que están en primera línea ayudando a las personas que lo están pasando mal. Vale, pues muchas gracias. Bueno, agradecer a Acosol, que como otras tantas empresas y particulares están colaborando con lo que es Cáritas del municipio de Marbella para esta ayuda tan, tan necesaria. Esta ayuda que viene hoy a través de Acosol se une a todas las, digo, a todas las ayudas, todos los días, en todas las caritas en las siete caritas que hay en el municipio, se de, de, está a un nivel mucho más mayor de gente que viene a pedir casi. Pues todos los días, por ejemplo, en esta parroquia se están atendiendo unas 60 familias diarias distintas a las que se están repartiendo alimentos, lo mismo pasa de una pastora en el Calvario en Elviria, en San Pedro de Alcántara en Virgen Madre, entonces todo esto estos pequeños granos de arroz están haciendo una gran paella que es la paella de la, de la fraternidad ¿no? entonces yo agradezco a, a COSOL este gesto y a la empresa que con ellas colaboran este gesto de generosidad bueno, buenas tardes, Elena. Aquí estamos en la Iglesia de la Encarnación con esta donación de Acosol. Y, y bueno, la, ya como hemos dicho bien antes, que estamos nosotras pues también con nuestros proyectos para ayudar a las personas más vulnerables, que ya iremos informando y, y bueno, que llevamos dos meses pues con las ayudas de emergencia social y con todo lo que hemos tenido en la delegación. Y hasta que nos han llegado nuestras ayudas, pues siempre, hemos tenido siempre la ayuda más inmediata que ha sido Cáritas. ...entonces pues nosotros estamos totalmente volcados con, con Caritas. ¿Hace falta mucha ayuda más? O sea, que esto Muchísima, es todo... esto es como decimos una carrera de fondo... ...y que todavía no ha, no ha terminado, que está empezando prácticamente. Gracias. Bueno pues eh, como me dice mi compañera Begoña... ...hoy acompañando a Caritas y a Cosol... ...en la mañana de hoy también la alcaldesa como sabéis... ...ha firmado una subvención extraordinaria... ...para el programa de garantía alimentaria... ...de la Asociación Día Málaga que es bueno, pues un, sumar un recurso más a, para poder dar cobertura a todas estas familias que, que se han visto perjudicadas en esta crisis económica, consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Es una aportación por parte del Ayuntamiento de 183.000 euros, que esperamos también que cuente después con el respaldo bueno pues de, de muchos colectivos y de muchas personas que hagan esas donaciones para que pueda ir... ...creciendo este programa y podamos sobre todo dar esa cobertura... ...y hacerlo que también es el, el propósito y también la prioridad... ...para Begoña y para mí desde la delegación ofrecer ayuda a las familias... ...de una forma lo más digna posible que no se tengan... ...bueno pues que las familias no estén bueno con esa estigmatización, esta estigmatización eh, que conlleva lo mejor esta situación económica, sino que puedan ir, que puedan comprar los alimentos, que puedan elegir y mantener bueno, pues sus costumbres y sobre todo bueno, en la unión familiar, en sus casas, de la, de la forma más normal que, que en una circunstancia, una circunstancia tan excepcional podamos ofrecer.